Hola a todos Hoy os voy a enseñar cómo paralizar un contador digital Necesitaremos Un destornillador plano Un alicates Unas bornas Y un poco cable de 10 Bueno Os voy a explicar cómo funciona un contador Digital Esta luz que tiene aquí Cuando veamos ahora Ahí la, la hemos visto Pues eso Hace como un contador de estos. Hace como si diera una vuelta completa. Lo que quiere decir nosotros tenemos enchufado mil vatios de luz ahora mismo. Entonces nosotros vamos a hacer que eso no pase por el contador y el contador no decante ninguno. Primero vamos a cortar tensión. Después de la tensión cortada vamos a abrir la tapa. Bueno, esta es la entrada y esta es la salida. Vamos a aflojar el borne de la entrada y el de la salida también. Este es el de la fase. Cogemos este borne y este. y le vamos a meter este cacho de cable y lo vamos a meter en la borna. bueno, ahora, una vez apretado lo metemos hacia atrás y ahora os explico cómo funciona el tema bueno, después de haber apretado y haber metido la borna hacia atrás, hacia atrás del contador vamos a coger otro cacho de cable de unos 15 centímetros y lo metemos hacia arriba y lo conectamos conectamos el tornillo Bien, una vez hecho esto ya podemos meter tensión. Bueno, y una vez dada la tensión ya vemos cómo queda, que sigue todo funcionando perfectamente. Todo está conectado perfectamente y podemos ya tapar. Bueno, esta es una opción, una de las que subiremos entre otros vídeos. Bueno, espero que alguien le valga esta opción. Un saludo.